Hola amigos, mi nombre es Ciro ML. Sean bienvenidos a mi canal. Hoy les hablaré sobre mi compatriota Gus, latino sueco. Si estás viendo este video, es porque te interesa o has escuchado alguna vez sobre Gus, el latino sueco, este youtuber que la estás rompiendo, que en este último tiempo ha estado creciendo bastante. Gus. O Gustavo nació en Bolivia, eh, en específico en Santa Cruz de la Sierra, más conocidos como los Cambas o Cruceños. Actualmente, Santa Cruz de la Sierra es la ciudad más grande de Bolivia, como también es la ciudad más desarrollada económicamente. Gus nos habla en muchos de sus vídeos que el interés que él sentía por, por salir de Bolivia en eh, muy temprana edad. Él tenía muchos planes de irse a, a, a, por ejemplo, a Estados Unidos, a Canadá, pero cuando él supo que tenía parientes en Suecia, en Suecia, no Suiza, en Suecia, eh, como entonces él decidió visitar, visitar, decidió visitar a sus tíos allá, entonces un verano, entonces fue eso hace más de 15 años, como él lo dijo. Entonces él se enamoró, se enamoró de, esa, de la sociedad, se enamoró del país. Entonces, ah, después de esa vacación que él decidió irse a vivir, él decidió irse a, vivir a Suecia, entonces eh, Gus estuvo obsesionado, muy obsesionado de emigrar a Suecia, que apenas a los 18 años de edad, él tuvo la suerte de poder emigrar a Suecia, de poderse ir a vivir a Suecia, entonces con la intención de estudiar eh, y actualmente él tiene una licenciatura, dos masterados y trabaja en Estocolmo y es dedicado al, al mundo de las finanzas. Algo de las cosas más importantes sobre Gus es, es la capacidad que él tiene de hablar varios idiomas. Él mismo dice que nos cuenta, nos habla en un video, que él habla ocho idiomas. Él, contando con el danés, el noruego, el portugués, el italiano, el sueco, el español, el inglés y el alemán. Como él mismo dice, tuvo la, la dicha, la suerte de poder eh, conocer varios países, viajar a varios países. Gus muchas veces habla que es un don el que él tiene el poder hablar varios idiomas, el poder aprender varios idiomas. Pero también tiene el, él mismo dice que él tiene que convivir con personas originarias de ese idioma. Hacen, hicieron que él pueda mejorar bastante ser más fluido Gus también habla de sus métodos para aprender un idioma en muchos de sus vídeos si tú quieres ir a verlos puedes entrar a su canal y ver los, sus vídeos donde él te dice algunos métodos en el que tú puedes aprender algún idioma que, sinc que sinceramente son muy buenos yo lo puse a prueba en el inglés ¿sí? y la verdad que me ayudó a mejorar bastante se fue de Bolivia sin nada, absolutamente nada, sin un centavo en los bolsillos. Y ahora, como él mismo dice, él se puede llamar exitoso. ¿Por qué? Porque tiene una economía sostenible, una, una economía buena. ¿Sí? Pero, ¿qué, ¿a qué le llevó eso a Bush? ¿Qué hizo al llegar a ese punto? Él quiso superarse, él muchas veces habla de la superación, él quiere mejorar el día al día, él quiere ser mejor y buscar nuevos retos. Entonces, él desde muy, muy joven ya sabía qué hacer, ya sabía qué quería hacer, ya sabía a dónde quería llegar y entonces él nos habla del esfuerzo humano, de que nunca tienes que rendirte, si quieres algo nunca dejes de soñar, los sueños se cumplen si tú luchas cada día. Gus, sin duda alguna, es un gran ejemplo de superación, un ejemplo para todas las personas que quieran dedicarse a YouTube, ¿no? y no solamente a YouTube, sino en hacer algo que a ustedes les guste, algo que a ustedes les emocione, como pueden ver, Gus ha empezado con videos hablando sobre su vida en Suecia, hablando sobre, sobre la cuarentena, el coronavirus, muy bien de acuerdo en los primeros videos que vi de, de Gus, podemos ver que... Él mismo dice que es un amante de las finanzas, él, él estudió para eso, él vivió para eso allá en Suecia, entonces él empezó subiendo, si ustedes pueden ver sus primeros vídeos, habla sobre Suecia, coronavirus, también nos habla de, la, de ese segrandón que tiene de poder hablar varios idiomas, nos habla un poco más, y, pero de a poco él se fue adentrando al mundo de las finanzas e intentando... Eh, hablar, eh, hacer entender, hacer entender a las personas, explicar eh, sobre esto, que no es algo de otro mundo, sino que él lo más, lo que él quiere es simplemente compartir su conocimiento hacia nosotros y sin duda su canal creció bastante, muy rápido, la verdad que no, no, no había visto un canal de alguien de Bolivia que haya crecido así como él lo hizo y la verdad que lo admiro mucho, lo admiro mucho, y, y nada, no, puedo, no, no no sé qué decir de este compatriota mío, que yo también quiero aprovechar el momento de decir que soy un boliviano más, y que siempre es estoy empezando en esto, bueno amigos, espero que les haya gustado este vídeo, no olviden suscribirse, no olviden darle like y activar la campanita, mucho gusto, muy pronto estaré subiendo algún otro vídeo, nos vemos pronto, chao chao. Thank mm -hmm. you.